¡Ah <risa> oh, no! ¿Qué le pasó? Se re morían Y bueno gente, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y en este video estamos aquí con el Fernández Y un bajo hombre morado Y pues aquí vamos a jugar una partida de Bedwars Y esperamos que la ganemos Y que realmente sea un buen video Y que no nos failiemos el nivel. Bueno, con, Fernan, con Fernández el hombre morado vamos con el video vamos ¡Sí! y bueno gente aquí estamos en la primera partida y esperemos que la ganemos con el Fernández el hombre morado el dinero Okay tú, tú pero pero que J tenga dinero ya. Yeah. Dale, dale, lo protejo. De protejo con el fuerte, los fuertes mamadísimos. Tienen los tipos de una, eh. Son ruches. Sí, lo que no saben es que nosotros somos los más frosts. Ya, yeah, no he creído. Oye, pero. ¡Mieron, ¡Nada bro! Proqui. Alto, alto para me hizo. <risa> Cállate. ¡Uy, lo tuve. ya va matar que va a sí, matar que Watchin. esperadme que me compro manzana, porque si no, no, no hago nada Sí, no, vea te imaginar tóxico A ver, vamos, vamos, vamos Uy, Uy. Dale hombre morado con Franti ¡Lucky Atlántica Nico Winnie Bien Hombre morado, bien Oye Fernando, toma, toma, toma, toma, toma Ah bueno no ¡Qué rata! No, no, no, no, ¡No, me tiró! Dale, me, mate, ¡Me tiró! Puf. Está ahí en su base porque ahí estoy yendo. Ay, ya dale, espérame. No, no te tires, no te tires. Espérame ahí para que le lo vayamos los dos a la vez! Me cae. Ah, no te imagináis. Ven, mira, le voy a tirar una TNT y a ti como. ¡A tirote a ser la la TNT porque! ¡Ay, no, ya no! ¡Ya no, ya no! ¡Coge! pelando. ¡Dale! Lo maté, lo maté, lo maté, lo mate. Bien, bien, ¡Uh! Bien, bien. uh esto combo! gg dale gente la primera y, lo, y, me es, dice, bueno. y me dice dios y me ha matado dos randoms del otro jaja estoy evitado 7 7 5 4 3 2 no me dejan los ya, diamantes ya dale si, sí, yo tengo oye espera a ver, no una base para ahorita 6 para ahorita 6 ¿y seis, seis, la base? Seis. dale dale no, eh, me lo... loco, loco, loco, loco ¡Mira un tipo! no me la cortes ¡NO ME LA CONTEES! Nah, nah, nah, nah, nah. Y tira para no, allá, no, y tira no, para, no, allá. para allá, No, oye, ven, cómprate corre, lo, corre, eh, corre, corre! ¡Corre! Toma, toma, toma, toma, toma. Ahí te tiré de todo! no me da tiempo de sacarle. Com eh, pasa cosa para comprarle espada de diamante, para comprarnos. Yo ya, yo voy a comprar eh. una pel por si acaso por si me tira. ¿Te compraste espada de diamante? No, en pel. Ah, dale, dale. Por si me tira. Tení. sí, sí, sí, tení, tení. ¡Toma! no, no, no. Toma, final. ahí está, ahí está. Eh, volver nomás. Que está el invisible, está el invisible. Está el invisible. Ay, me asustaste. ¿Cabras? Está acá, está acá, está acá. Nah, esto está No, Dale, no da no un montón. Yo compré arco, compro arco, compré arco. Para que me no. den y lo tiro, dale. Acá está, acá está. Se huye, huye, huye, huye. No. bueno gente, acá estamos en la segunda partida que en la anterior la perdimos lamentablemente porque los tipos. Es que miren gente, lo que pasó fue que eh, la, la anterior partida es que habíamos grabado otra partida más, pero esa partida ocurrió un fallo que no la ponemos grabar y pues la ganamos y pues los tipos. En todo nuestra partida y nos hicieron focus. Entonces nos rompieron por eso. Sí. <risa> ¿Qué tal? No hicieron un focus. Ya, para, para rellenar toda esta parte, vamos a hacerte una serie de preguntas. ¿Qué te parece? No, no, no, no. Es que van, bueno, no quiero, no quiero. Loco, no tenés que decir eso, estamos en mitad de la partida, digo. ok, que te... uy, uh, te hicieron pija. Ah, no, no, no. <risa> sí. Dicieron bichovich Pero magistral, muérete, pero magistral me viene a su compa. No, estoy tocando con. Me pero... Ok, chicos, vamos a ir al diamante. A ver, ponemos esto acá. <risa> el que está se ahí. cae, el que se cae, el que se cae. el yeah. es que lo que estaba haciendo. Brizzly, o sea. estaba haciendo digamos, mm -hmm. Fast bridge, pero cruzado, y tú sabes que ese no lo sé dominar. O sea, no lo he dominado. Claro, pero es, es muy fácil de la verdad. No, pero mira este Brilli, mira. ¡Penales! Finaliz, <risa> ¡Penales haciendo Brilli! ¡No! ¡Alto Brilli! El arco subida, el arco subida. Loco. <risa> Te matea, gigado. ¿No mataste a los dos o a uno? ¡La uno y me caí! No, no, no. Siendo invisibilidad, le voy a dar con el ¿Y qué crees <risa> que hice? Yo hice eso y me mataron falta que ahora no rompan la cama loco, falta que ahora no rompan la cama no, falta que me muera ahora haciendo eso bueno te lo mataste no, loco, loco, a tu otra vida loco es que desesperan con ese arquito de mierda que tienen literal GG. ah no, porque decía Gigi de la nada porque se iba a salir de... ¡No! ¡Y me caigo de nuevo! Si es que Opa, la perdemos, ya, ya, ya. si es que la perdemos, porque si la ganamos... Ya, ah, ya, ok, ok, ok, ok, está... está, es que está lo que pasa es que no quiero, no quiero tomarla como que ni siquiera... No... No, no, no... Loco, pero espera. ¿Qué te parece si vamos los dos juntos? Tú con invisibilidad y yo con el paso yo los mato. Ah, no, espérate, estoy yendo, estoy yendo. Estoy no, yendo, me joder, tiro justo, me tiro justo. Dale, uno se fue, y la base vamos, vamos, vamos. Sí, Barcelona. Va, va, sí, pero vamos, vamos, vamos, nomás. Y si no viene la base, ¿quién va a ser la culpa del que no quiere matar al tipo. No, no, no viene, no, no viene, no, no viene. Mira, incluso está yendo la suya. Mira, man, es que está teniendo arco? No y. Ah, no. Pensé que todavía... no te había salvado Entonces, Yo rompo, le yo, rompo, el rompo. los Chao, chao. ¡Le gusta, le gusta! ¡Le gusta, le gusta! ¡Ya ¡No, va! ¡Gigi! <risa> <risa> <risa> Hola gente, ya no es que me doy cuenta cuando estaba editando.. Me di cuenta que mmm, no habíamos hecho el out, se nos lo olvido gente, sí, somos unos pendejos Antes de terminar el video, quería decirles que se si me podría seguir en Twitter, en TikTok y en Twitch Que estoy haciendo directo de vez en cuando, en, en Twitter estoy haciendo encuestas y estaré haciendo muchas cosas Y en TikTok estaré subiendo videos graciosos el vídeo pues bueno tiene nada más que decir gente nos no vemos <música>